Saludos comunidad biocéntrica. Eh, el vídeo de hoy se titula Progresividad y Tránstasis. Está inspirado en el código de biodanza que lo encontramos en la introducción del volumen 1 de la teoría de biodanza escrito por Orlando Toro. El código de biodanza consta de 15 puntos que yo he transcrito y eh, he añadido algunas notas de pie aclaratorias y si tienes interés en consultarlo te voy a dejar aquí el enlace para que accedas a este documento que se encuentra en mi web hoy vamos a tratar el punto 9 de este código de biodanza que habla de la progresividad entonces antes de entrar en el desarrollo del tema vamos a definir qué es código código según el diccionario de la Real Academia Española es el libro que contiene normas y leyes que regulan una materia concreta. En lingüística sería códigos o símbolos que por sí solo tienen un significado menor y que al, estructura, al darles una estructura y un orden concreto toman un significado mayor, como, pod como podría ser, por ejemplo, una palabra o una frase, que está compuesta de letras que son símbolos en sí mismos de significado menor, que al organizarlas de una cierta manera construyen una palabra, una frase, un discurso. Entonces, cuando Rolando escribe el código, lo hace con esta intención, con la intención de que eh, regulen la vida en el punto 9, que es en el que habla de la progresividad, Rolando dice expresamente Biodanza es un sistema evolucionario y no revolucionario. Está sujeto a una progresividad orgánica. Nada puede violentar su maduración, solo puede ser inducida con delicadeza. Los relacionamientos y contactos no son impuestos desde fuera, el encuentro y la aproximación se realizan mediante la adecuada retroalimentación de la información en feedback. Cada repetición de los ejercicios es una vuelta dentro de la espiral evolutiva, de este modo el progreso de la transtasis es sutil. El hombre es el único animal que puede intervenir en el proceso de evolución de la energía cósmica y crear entropía negativa. No basta evolucionar a nivel individual, es necesario ser un agente de evolución. Entonces, vamos a profundizar un poco con detalle en algunos de los puntos de, este desde, de esta explicación que hace Rolando. Entonces, la primera frase que encontramos es que Rolando afirma que biodanza no es un sistema revolucionario, sino evolucionario, un sistema evolutivo. Y entonces, ¿por qué dice que no es revolucionario? Teniendo en cuenta que la palabra revolución etimológicamente está, uh, significa cambio profundo de valores de un sistema Viodanza incide en un cambio profundo de los valores donde no incide es en el significado histórico de la palabra revolución que está asociada a un sentimiento de indignación tan profundo que crea altercados Uh, rebelión, puntos de oposición que fomentan la dualidad, violencia, guerras. Entonces es ahí donde Rolando, donde Rolando afirma que no es revolucionario, que es evolutivo. Y no solo es evolutivo, sino que su evolución se da con el estímulo de la delicadeza. Entonces, eh, su evolución y su maduración habla concretamente de la maduración. Entonces, como un árbol, teniendo en cuenta que en biodanza el principio biocéntrico es la base que sustenta la biodanza, por lo tanto nos referenciamos en la vida, qué mejor que tomar ejemplos de la propia vida. La maduración del ser humano es como la maduración de un fruto, de una planta, de un árbol, que va madurando hasta llegar a su punto de poder ofrecer semillas, sus frutos. Entonces, ¿cómo es ese proceso de acompañar la maduración del ser? Rolando afirma que ha de ser desde la delicadeza, desde la afectividad, que es la base de la biodanza. Y que según Rolando Toro, afirma que es la base de, todas las, de la estructura de todas las inteligencias que nos componen. Que es la afectividad, es la que organiza nuestra inteligencia, nuestra manera de expresarnos, nuestra integridad, identidad, expresión del ser es con el afecto, con la delicadeza, con la atención, como un jardinero y una jardinera que no solo son expertos, sino que están dotados de una expresión afectiva eh, suficiente para acompañar el proceso de forma integradora. Entonces, en las frases siguientes, Rolando habla de que el proceso se debe dar, uh, o sea, que los ejercicios, cuando se van repitiendo, se ejecutan como en una espiral evolutiva. Entonces, ¿por qué habla Rolando de espiral, concretamente? Entonces, espiral, la espiral, la forma de la espiral es el símbolo de, del movimiento de la vida de la creación de la vida la vida no se mueve en línea recta la línea recta es solo un fragmento de la curva y la curva se da siempre desde un punto vacío de inflexión ¿sí? donde se genera una energía cósmica electromagnética onda que se mueve en espiral que va evolucionando. Entonces, ¿por qué va evolucionando? Porque a, hay un salto que es la que da la torsión a la curva. Y este salto se llama transtasis. Y esta transtasis en biodanza se da de forma sutil, eh, sin dramas y sin... Y sin sin aspectos caóticos, ¿por qué se da sutil? Porque el, acompañ el acompañamiento es progresivo. Es, se va acompañando a la persona a ir entrando progresivamente en, su, en la disolución de sus corazas caracterológicas creadas para defenderse para ese estado de alerta que el sistema eh, en el que vivimos basado en el paradigma antropocéntico nos hace estar en constante alerta en, eh, para estar eh, para defendernos de la agresión del reloj de la, de la estructura del sistema entonces ¿por qué los espacios de biodanza son eh, un lugar donde la evolución se da de forma delicada y esos saltos de transtasis son saltos de conciencia que se pueden dar de forma sutil porque hay un acompañamiento progresivo, delicado, desde el propio ritmo individual y colectivo del grupo. Y entonces, la palabra transtasis tiene que ver con la evolución en espiral. Entonces, seguimos en el texto y uh, a mí me gustaría referenciar también la espiral, teniendo en cuenta que Rolando Toro era instructor maestro en artes marciales, por lo tanto, uh, familiarizado con el Tao y con el símbolo del yin y del yang, que surge a partir del libro de las mutaciones del I Ching. Eh, Cómo se crea este símbolo y por qué te hablo de este símbolo? Porque es una de las representaciones de la espiral de la vida que la encontramos en las plantas, en nuestro ADN, en la configuración de la doble hélice en espiral de la ley del ADN de nuestras células, en la composición de un huracán de la, el movimiento de las galaxias. O sea, es la forma matemática de la vida, de, de la creación de la vida. El yin y el yang, que es ese símbolo que todos conocemos uh, fue creado por los sabios y sabias de la China hace aproximadamente unos 6.000 años. A veces se habla de 5.000 años, pero en fin, muy antiguo. Y está, fue fruto de la observación de las estrellas y a partir de los solsticios. Del solsticio de invierno y del solsticio de verano. Entonces observaron la sombra que proyectaba el sol y... Eh, la fueron midiendo de manera que la sombra que proyectaba el sol daba esa onda sinusoidal que nosotros conocemos también como la onda electromagnética. O sea que el símbolo del yin y el yang tiene múltiples eh, significados pintaron de negro la parte de la sombra que está relacionada con la energía magnética la energía de la atracción asociada a la luna y, y dejaron en blanco la parte luminosa que está asociada al sol a la energía eléctrica a, a lo masculino a la fuerza y la parte femenina sería lo relacionado con la sutilidad, ¿eh? con, con lo débil, pero no como, como algo peyorativo, sino con la, como la manifestación de la misma fuerza, una fuerza fuerte y otra débil que se compensa en esa onda electromagnética. Entonces, si tenemos que... La, entonces, hay que pensar en tres dimensiones. Entonces, si tenemos que... La fuerza electromagnética es uh, yin y yang y el yin es el magnetismo, la onda magnética y el yang es la onda eléctrica. Cuando se mueven, se mueven a la vez y, esa, y crean eh, una, un movimiento en perpendicular que genera torsión, ¿eh? que genera esa torsión en espiral evolutiva. Para los sabios de la China, cuando el sol de, pasa de, de un solsticio de invierno a un solsticio de verano, eh, el sol no sigue eh, en una curvatura, sino que lo que hace es regresar. Y entonces, en ese regreso es cuando se crea la torsión del movimiento y se, se genera el movimiento en espiral evolutiva. En el dibujo lo vas a ver claro. ¿Cómo se genera esa espiral? Bien, tenemos la espiral evolutiva con la transstasis sutil, eh, no desde el caos o desde cualquier eh, expresión catártica, eh, sino desde la sutilidad, desde una forma amable, eh, que es la propuesta de Dios. Y tenemos ya, hemos llegado ya al final de la explicación de la progresividad, en la que Rolando dice, el hombre es el único animal que puede intervenir en el proceso de evolución de la energía cósmica y crear entropía negativa. ¿Qué es la entropía? La entropía es un término de la termodinámica. Concretamente habla de la tendencia al desorden de un sistema. Cuando hay mayor entropía, hay más tendencia al desorden. Cuando hay men, eh, entropía negativa o negentropía, hay menos tendencia al desorden, por tanto, más tendencia al orden. Entonces, Rolando habla que nosotros, los humanos, somos los únicos animales capaces de eh, generar cambios, mutaciones, en esa energía cósmica que se mueve en equilibrio, en armonía. ¿Cómo? Dejando que el ser humano progresivamente vaya encontrándose a sí mismo, aquello que es. No que debe ser, sino aquello que es en realidad. Lo que en biodanza llamamos ser en el mundo. Aquello que tú realmente eres. Como las plantas. Que a una semilla nadie le dice que va a tener que ser un peral o un manzano o un mango. La semilla sabe lo que es. Como mucho, lo que hace el jardinero o la jardinera es cuidarla para que todo lo que haya en el ambiente sea propicio y fomente una expresión de sí, de ella misma, de la semilla que es, en su máximo esplendor. Entonces, Biodanza lo que hace es eso. Desde la progresividad no induce a nada... Que no sea algo natural en la evolución del ser. Por eso la progresividad es un código en el que fomenta nuestra creación consciente no porque seamos conscientes, sino porque vivenciamos aquello que nos va ocurriendo y es en la vivencia en la que se da la transformación real hacia la expresión más genuina y más auténtica del ser. Y la última frase final de Rolando, que es uh, la guinda de la frase para mí, dice, no basta evolucionar a nivel individual, es necesario ser un agente de evolución. Mira qué hermoso. No basta que tú seas una flor, la mejor flor del mundo que da eh, el aroma más exquisito. O la belleza más extraordinaria. No basta con eso. Si somos vida, no hay cómo no ser agentes de evolución. Si lo hacemos con la conciencia plena que nos da el vivenciarnos como tal, estamos siendo presentes en la vida, estando presentes. Bien, este es el desarrollo del de código de violanza en su punto concreto, que es el punto 9, que se titula la progresividad. A veces, cuando somos um, facilitadores noveles, tenemos, nos cogen las prisas de que las músicas que duran más o menos tres minutos se nos hacen largas, se nos hacen eternas, uh, deseamos que las personas muten cambien sus rigideces y se vuelvan más flexibles, más rápido. No entendemos por qué hay, si hay que tardar, tardar tanto y entramos en esos bucles de, de la inmediatez de este sistema. ¿no? Entonces, biodaza incide como código en la importancia de la progresividad, de acompañar todos los procesos no solo desde la delicadeza, por supuesto, y a la efectividad, sino acompañar el proceso natural del ser para que se vaya vivenciando y, esos, eh, y esas transtasis, esos saltos evolutivos, se den desde la sutilidad y no desde el shock, sino desde la sutilidad armónica. Si te gustan estos vídeos, ya sabes, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des me gustas, que lo compartas, para así difundir uh, esta sabiduría que aporta la biodanza, el sistema biodanza, a, al nuevo paradigma existencial, al paradigma biocéntrico. También quiero decirte que este vídeo es el último de esta temporada. Agradezco muchísimo que te suscribas que te hayas suscrito um, y que difundas lo agradezco de corazón eh, también estoy muy muy agradecida a la cantidad de comentarios privados que me llegan por email, por, por el messenger, preguntas uh, muy agradecida muy agradecida también por la resonancia de estos vídeos como siempre, amor y servicio. Hasta la próxima.